experimentadores y bienvenidos de nuevo en este vídeo vamos a hacer un pito utilizando un pitillo lo que vamos a hacer para esto es aplanar un poco la punta de el del de pitillo, y luego vamos a recortar en ángulo, la punta formando un triángulo, como este, y ahora vamos a colocar nuestra boca y soplar, Y así suena nuestro pito. Ahora hicimos este mucho más cortico. Vamos a probar cómo funciona. ¿Por pasa esto? Así suena el corto y así suena el largo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta diferencia en los sonidos? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.